Somos Sofi y Nico de Chilean Create y este es nuestro segundo video de la Traffic Home. Ayer salimos de casa, yo salí de la universidad, preparamos las cosas y salimos a la ruta. Estamos en la Reserva de Río Valdés, más precisamente en su desembocadura. Antes de decirles cuál es nuestra idea del video y todo, les vamos a pedir muy amablemente que se suscriban, que compartan el video, que comenten, que den me gusta, todo, porque... Sí, la idea de estos videos son poder monetizarlos. Para hacer eso, YouTube te pide llegar a 4.000 horas de reproducción y en 1.000 suscriptores nosotros siempre tratamos de ser lo más transparentes y honestos posibles en nuestras redes y en nuestra forma de comunicarnos y este canal, más allá de la idea de poder compartir e interactuar un poco más con ustedes y también aprender de ustedes tiene como fin poder monetizarlo para así financiar nuestro futuro viaje y todas las modificaciones y refacciones que hay que hacerle a la camioneta y ahora sí ahora suenan sí. los redolantes. la idea de este video es mostrarles cómo está distribuida nuestra casa, cómo guardamos las cosas, cómo hacemos que sea funcional a nuestra necesidad, eh, qué tenemos también que creamos que es in... imprescindible. imprescindible para salir. Como les dijimos en el video anterior la casa ya vino armada entonces estamos tratando de adaptarnos nosotros a la casa y de adaptar la casa a nosotros, seguramente más adelante va a haber modificaciones y cosas así pero en este vídeo le vamos a mostrar cómo está armado ahora con las cosas que trajimos ayer qué cosas creemos que nos faltaron y qué cosas creemos que son imprescindibles para poder estar acá adentro bueno y ahora sí les vamos a mostrar la distribución de la casa vamos a arrancar con la mesada larga y vamos a tomar primero la primera puerta en esta puerta está parte del guardabarro así que abajo no podemos guardar muchas cosas tenemos solamente la comida de la perra arriba tenemos algunas conservas eh, unas cervezas y jugos para que se mantengan fríos eh, bueno, caldo, pancito para hacer los amillitos, en fin en este espacio de acá yo lo llamo nuestra área creativa ahí es donde tenemos hilos, lana, lápices, cuadernos para distraernos un poco y desconectarnos de no estar todo el tiempo con el celular acá arriba está la biblioteca donde tenemos los libros que estamos leyendo en el momento unas bolsitas de agua caliente que son un gol después tenemos cosas de higiene, desodorantes tenemos para echar adentro la camioneta tenemos papel higiénico y servilleta en el mueble siguiente tenemos las cosas de cocina, los utensilios, las tablitas, los platos tenemos comida de ayer que nos quedó que ayer comimos un revuelto de verduras muy rico tenemos un par de tupper, vasos y abajo que también está el guardabarro por ahí donde tenemos poco espacio eh, hay algunas cosas de limpieza que no pueden faltar bueno y adentro de esta puerta tenemos abajo lo que es electricidad hay una batería de gel con un inversor eso es lo que nos da energía los enchufes que tenemos acá si prendemos ahí pueden ver abajo también tiene un regulador de voltaje con una pantallita que te da toda la información de los paneles solares que están arriba y después en este estante pusimos todo lo que son galletitas las cosas del desayuno mate cocido café eh, todo en bolsitas y tuppers para que sea más cómodo un poquito de mermelada leche de coco en polvo un budín quiso sophie Acá tenemos un poquito un quilombo, pero porque todavía tenemos que resolver qué hacer. Arriba tenemos la bacha, como pueden ver, que va a un bidón que está conectado ahí abajo. y ven la tapa unos tappers. Eh, así que la idea de esta zona es reconvertirla en, en una zona de lavado. Acá tenemos eh, la, la garrafita, una pava, el, la, el mechero, hierba, agua. Eh, todavía nos falta poner el dispenser de de detergente, el de jabón, y todas las cosas necesarias para la limpieza y la higiene de, de la casa La cama, lo que tiene de bueno la, la disposición de la cama sí es que uno, o yo que soy muy grande entro acostado es, es un lujo, de verdad que es un lujo eh, en la sardineta dormíamos a mí, me, a mí me sobra espacio sí bueno, a vos siempre te sobra espacio en la sardineta era todo un tema dormir, pero dormíamos igual, eso nunca nos frenó y lo que tiene de bueno es que acá, además de tener un respaldo, tiene un roperito. Entonces todo lo que es ropa y zapatillas y eso se puede guardar acá adentro. Y aprovechamos este espacio que queda entre la cama y la parte de adelante donde se maneja. Y ahora la respuesta a la pregunta que todo el mundo nos hace y la pregunta más frecuente acá en el sur es... Y más importante también. Sí, es como la comida es Siempre gordo. Es cómo pasamos el frío, cómo lo soportamos y la respuesta es. Con sábanas y muchas frazadas. Y con el Mr. Heater. Hoy oh, este es nuestro tan amado Mr. Heater, es una pantallita gas, acá está la garrafa. Eh, por precaución nunca hay que tenerlo cerca o pegado a cosas que se puedan quemar siempre hay que tener una ventana abierta porque estamos con gas nunca lo dejamos prendido a la noche lo apagamos cuando nos dormimos y lo prendemos ni bien nos despertamos y lo que tiene de bueno es que la garrafa se puede recargar entonces si llevan una garrafa o si consiguen algún lugar donde se los carguen tienen siempre 8 horas de calefacción con, con la pantallita un solo abrojo sos Sí, a vos te hablo un solo abrojo sos Mírate, mírate. Y ahora, ¿qué vamos repamos? a hacer? No... <risa> Esperamos que les haya gustado el video, que les sirva y si tienen alguna recomendación, algo que sugerir, también es más que recibido, nos hace mucha falta por ahí de gente que tenga más experiencia y eso. Y gracias, gracias por los que miran, gracias por los que comentan, por los que nos acompañan, se siente súper lindo ver esas energías, como... La estar tan cercano de, de gente que por ahí uno no, no conoce y que sin embargo a través de las redes sociales pareciera que sí eh, y mucho. Y gente de todos lados porque nosotros estamos en Ushuaia, fin del mundo, tierra del fuego, sí. bien bien al sur y la verdad que nos habla gente de, de todos, todos lados, lados y sí. eso es como súper es super bueno, creo que es una de las cosas buenas de las redes sociales. Así que... Los esperamos en los próximos videos. Recuerden, como dijimos hoy, nos ayudan mucho si se suscriben, si se comparten, comentan, todo lo que sea. Ahí por todos lados los deditos. Y nos vemos la próxima.